Sé que estabais esperando el vídeo de hoy, de hecho he tenía un resfriado y me ha costado mucho hacer el vídeo de esta semana, pero aún así lo había acabado. Pero sin embargo no voy a poder publicarlo debido a esto. He sido reportado injustamente por una network la cual está dispuesta a poner anuncios masivos y bloquearlo en algunos países como Chile, México, Ecuador, Brasil y una lista de otros países en los que como no tengo suscriptores me dan igual en caso de que lo publique así que no puedo publicarlo hasta que no se solucione este problema y bueno, si vamos a la página web oficial de la ONetwork para preguntar a ver qué ha sucedido nos encontramos con esto ya que en sí la network no le interesa tener youtubers ni nada por el estilo, sino que lo único que hace es reportar vídeos de otra gente, como yo, de forma indiscriminada, aunque no tenga los derechos ni razones para hacerlo, por tal de conseguir dinero. Y es por ese motivo que yo hoy no puedo publicar el vídeo como tenía acordado, ya que aunque lo publicara, muchos de vosotros no podríais verlo. Y hasta que no se solucione la injusticia con esta network, no voy a poder publicar mi vídeo. Vosotros también podéis ayudar denunciando esta network como timo y fraude. Yo por mi parte he enviado una impugnación, pero, pero hasta que no recibo una respuesta no podré hacer nada al respecto. Siento mucho que no pueda tener el vídeo semanal como estaba acordado. Pero YouTube es una terrible plataforma y todos intentan ganar dinero a costa de otros. Y me ha tocado a mí como le podría haber tocado a Chris, al Rubius o cualquier otro youtuber. Pero bueno, a la que puedas publicar el vídeo lo tendréis disponible en el canal. De nuevo, siento mucho lo que está sucediendo.